Hola muy buenas, bienvenidos tibernautas a mi canal, esto es un nuevo formato que he decidido subir porque hoy estamos en el misterioso caso del vídeo de Japón de Rubius Como ya sabréis el Rubius hace unos días subió un vídeo llamado Lo que pasó en Japón se queda en Japón y en el minuto 6, lo que estáis viendo ahora mismo, el Rubius enseña su casa. Y lo enseña de una forma poco común en su canal, tipo tenebroso. Y lo que pasa dentro es espectacular. Vamos directamente al asunto de este vídeo. Dentro de la casa eh, hace broma... Con la escalera de que da miedo Pero justo cuando mueve la cámara Se ve algo extraño Como veis en las imágenes Se ve algo azul en el cristal de arriba de la puerta Es algo misterioso Y que nadie sabe lo que es Y esto puede ser debido a que el Rubius Dijo bromas sobre el protagonista de la película ju -on. Y bueno gente, espero que os haya gustado este vídeo misterioso y diferente del canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós y buenas noches.